Tutoriales Interlados presenta Cómo reducir el tamaño de un documento PDF Bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy les voy a enseñar a reducir el tamaño de un documento PDF Comencemos Para ello, yo tengo en el escritorio de mi computadora un documento PDF Nos posicionamos encima del documento PDF Hacemos clic con el segundo botón del mouse Bajamos, vamos a donde dice propiedades, hacemos clic y acá podemos ver el tamaño de nuestro documento PDF, 14 megabytes. Vamos a cerrar la ventana y vamos a ir al navegador. En el primer comentario de este video les dejaré el link de estas dos páginas: Yo Amo PDF y Small PDF vamos a probar ambas páginas vamos a ir a Yoma pdf hacemos clic en seleccionar el archivo pdf seleccionamos el archivo con doble clic y acá tenemos tres opciones compresión extrema, compresión recomendada y baja compresión yo voy a elegir compresión recomendada vamos a donde dice comprimir archivo hacemos clic Esperamos. Vamos a guardar el documento en el escritorio. Lo voy a poner número 1. Hacemos clic en guardar. Y vamos a la segunda página. Esmol PDF. Vamos a donde dice elegir archivos. Hacemos clic. Seleccionamos el documento con doble clic. Está subiendo el archivo. Y acá tenemos dos opciones. Compresión básica y compresión grande. ¿Qué es paga? Vamos a seleccionar compresión básica. Hacemos clic en comprimir. Esperamos a que complete el proceso. Vamos a donde dice descargar. Hacemos clic. Vamos a guardar el documento en el escritorio. Y le vamos a poner número 2. Hacemos clic en guardar. Vamos a ir al escritorio. Minimizamos la página. Nos posicionamos en el documento número 1, hacemos clic con el segundo botón del mouse, bajamos, vamos a donde dice propiedades, el tamaño es de 9,50 MB y ahora vamos a ver el tamaño del segundo documento. Nos posicionamos en el documento número 2, hacemos clic con el segundo botón del mouse, bajamos Vamos a donde dice propiedades y el tamaño es de 9,92 MB. Hemos reducido el tamaño de un documento de 14 MB a 9,50 MB con la primera página y a 9,92 MB con la segunda página. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta la próxima, muchas gracias.